Hola, soy Mari Carmen Sequera, fundadora y codirectora ejecutiva de la organización TEDIC, una organización pionera en temas de derechos humanos en Internet aquí en Paraguay. Y junto con mi compañero Leonardo Gómez y el equipo de, de, de la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la UNA, te estamos invitando a esta nueva edición de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos en Internet, Derechos Digitales. La Clínica Jurídica este año, va a estar enfocada en temas de privacidad y exclusivamente en temas de datos personales. En esta coyuntura donde justamente la Ley de Protección Integral de Datos Personales se encuentra ya en la Cámara Legislativa, nos gustaría justamente como equipo legal analizar solo, no solamente su impacto, sino la necesidad y por sobre todo también ver cuán importante esta, esta regulación es en nuestro país. Y la coordinación institucional estará a cargo de la doctora eh, Mercedes Guillarmín y la abogada Montserrat Ávalos. Y en esta clínica estaremos compartiendo temas muy específicos sobre el impacto de la privacidad, libertad de expresión, conceptos de datos personales, específicamente en aspectos más tecnológicos como biometría, eh, tratamiento de datos de salud, eh, avias data, datos en, en padrones electorales y en otros temas también. también. La idea de la clínica es justamente no solamente pensar en herramientas legales para tener acciones ante el sistema judicial, sino también el desarrollo de pensamiento crítico académico desde la universidad para poder aportar mejor estas discusiones en los sistemas judiciales y también en nuestras universidades. Entonces, vamos a tener también un enfoque de poder desarrollar eh, referencias bibliográficas, vamos a desarrollar más documentos académicos para hacer esta reflexión legal ¿verdad? y también bibliográfica que necesitamos. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos porque necesitamos que la academia, específicamente nuestras universidades y también nuestras facultades de Derecho, Ex, eh, generen ¿verdad? producciones académicas y también clínicas de análisis de la tecnología con perspectiva de derechos humanos. Desde TEDIC vemos la necesidad eh, de elevar este, este debate sobre temas de tecnología y derechos humanos y por otro lado también generar mejor competencia profesional en nuestras áreas para todas las personas que estén trabajando en el área de, de derecho Así que te invitamos a vos a participar y que nos acompañes en esta clínica Vamos a hacer un llamado para un máximo de 10 personas que van a estar acompañándonos en este semestre. Así que les esperamos.